¡Ay, qué contento! ¡Ay, qué contento! ¡Ay, qué contento! ¿Que ha venido mamá? ¿Ha venido mamá? Bueno, pues a todos los que nos habéis preguntado estoy aquí en el hospital, que hoy le dan el alta a Ucrania y bueno, el acceso que visteis está a un centímetro y medio de la articulación del hombro, lo cual es súper buena noticia porque no ha tocado la articulación le han hecho un cultivo y está bastante bien, miradle cómo está. Dando saltos. Oye, bebé. ¿Bebé? Ya sea ahí. Ya sea, ahí Ucrania. Vente. Vente. Vente. Vente, gordo. ¿Vente? Pues, como buena cabrita, está dando saltos. Que es lo mejor. <risa> y vamos a tener que seguir con las curas. Sí, bien, ven aquí, bebé. Mira que todavía la gente, mira. Mira. Oh, qué bonito. Vamos a tener que seguir con las curas, pero ya en casita, ¿verdad? Sí. Ya en casita. Y con tratamiento. ¿antibióticos? ¿sí? ¿Va a tener tu tratamiento? ¿sí? sí. <ríe> qué bonito sí, llena miedo, ¿viste? Sí. a ver, vente